Y caminando lentamente hacia el home plate Se acerca el número 99 Todo el mundo de pie Aquí en el Estadio Cibao Para presenciar este momento Al gasoil, del complemento perfecto De la fertilización de Kiaza, La seguridad de sus cosechas Informa a los tres primeros de Leading Manny Ramírez, Oscar Taveras y Miguel Tejada Yo soy de los que piensan que hay que expresarse Vivir cada experiencia y disfrutar la vida Siente, te ríe, canta y baila al Ritmo de tus emociones la sirena más de una emoción y aquí está Santana Martínez muchas gracias Kevin, ahí está en su primer turno Manny Ramírez yo sufro gozo en las buenas en las malas en todas, fanático profesional el presidente batalla largo por el right field allá va el right field, de la bola atrás y atrás right field de la bola atrás, atrás, da un salto la puso amarillita qué golpe haciendo historia en el béisbol de la República Dominicana. Cuando Manny Ramírez está en el home plate, estas cosas pueden ocurrir siempre, señores. ¿eh? Y él ha estado trabajando muy fuerte desde que llegó al país para lograr esos resultados. Y miren cómo está ese equipo, miren cómo está este estadio. Dímele a los fanáticos que yo te dije cuando regresábamos de los anuncios ¿cómo se pondrá esto sin Manny de un palo? Y ahí está, señores, con el grito de Manny, Manny, al primer picheo que ve en la Liga Dominicana, se va para la calle Manny Ramírez. Una por cero, gana las Águilas, se está cayendo el Estadio Cibao, <risa> señores, ahí está la repetición, una recta en, le, en el centro, un poquito alta, y ya ustedes vieron el poder de este señor. Al bate Oscar Tavera, viene del círculo de espera, claro, la red donde todo es posible, poco alto el picheo, una bola a un swing.